Me han preguntado muchísimo cuáles son los puntos o las áreas más importantes para saber y ser precalificado en un financiamiento. Quédense atento que lo va a descubrir aquí ahora. Saludo. le habla Adam Maisonet de Premium Property y me encuentro con Alex Martínez de New American Funding que va a estar contestando para nosotros esa preguntita. Alex. ¿Cómo estás? Muy bien Ara. Mira Alex, cuando estoy precalificando a un cliente vienen muchísimas preguntas. Yo quiero que tú me hables de las cuatro áreas más importantes que yo tengo que saber y mi cliente tiene que saber si califica para un financiamiento. Pues claro que sí. Ok, esto se divide muy, muy sencillo para nuestro, nuestro público. Las cuatro áreas que yo le voy a preguntar y cualquier banco de, de la misma manera. Número uno es el ingreso su ingreso es W-2 o es 1099. Si es W-2, yo necesito un historial de empleo por dos años, no del mismo patrono, del mismo de historial de empleo. 1099, usted es self-employed, necesitamos un historial de dos años de esos ingresos que usualmente van a ser los impuestos, lo que rindan esos impuestos. Después de eso, le voy a preguntar cómo está usted en sus deudas en el crédito. ¿Cuántos pagos usted tiene en el crédito mensual? Tiene mucho préstamo, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles. Todo eso va a impactar el margen prestatario de usted. ¿Cuánto ese dinero se le puede prestar? Va a estar directamente proporcional con cuánta deuda usted tiene. Viene la parte de los ahorros. Necesitamos ahorros. Hay que cubrir con un down payment y unos gastos de cierre. Y cuando el crédito está un poco bajito... Ahorros es lo más importante, eso es lo que nos salva a todos. So, hoy en día es más importante tener la capacidad de demostrar ahorros que tener buen crédito porque yo le puedo hacer un préstamo desde el 580, Excelente. el crédito, uh -huh. pero necesitamos más chavitos para poder contrarrestar ese crédito bajito porque van a subir los, los costos de financiamiento. Y entonces la cuarta parte viene a ser el crédito que desde el 580 le podemos hacer un préstamo, siempre es recomendable que lo pasen por encima de 620 porque, nuevamente, los términos del préstamo van a ser más favorables para usted. También los gastos de cierre. O sea que la inversión va a ser un poco menor. Y usted guarda más chavito en su bolsillo. Excelente, Ale. So, así que ya saben, desde 580 podemos trabajar un financiamiento para usted. Siempre les requerimos que sería mejor que tengan un 620 para que puedan adquirir mejor términos de financiamiento. So, eh, Manténganse atentos a nuestros nuevos videos y será hasta la próxima. Hasta luego. Chao preview.